fíjate, verificame que estemos vamos a verificar si es verdad que esa palabra que dice vivo en blanco, en blanco y rojo de Facebook es verdad o no es verdad si es verdad entonces estaríamos listos acá está estamos en vivo, estamos volviendo para el segundo tiempo que, está, que están compitiendo, están jugando en este torneo, ¿cómo es que vos me dijiste que era? Liga de Honor Liga Plata. de Honor Plata. Eh, es un torneo donde no hay descenso, sino que está hecho más que nada para ayudar a poner en actividad a todos los equipos de handball. Eh, el representativo que ustedes ven acá es el representativo del estadio, representativo municipal de Urlingham. Ellos están, eh, en este partido, están compitiendo con... Acá el equipo de comunicaciones que está le toca en el arranque. Y si algo que, como dice Federico, no te cansas en el handball es de gritar goles, pues siempre hay goles. Así que ya arrancó este segundo tiempo que está y, y se fue el sol, ¿eh? se fue y el se sol. fue el sol, empiezan a aumentar lentamente las luces, la imagen se empieza a emparejar más. Por arriba la primera jugada de comunicaciones. Se claro. salva el estadio y sale el local la hora Es tan bueno, es tan bueno hacer un gol como que no te lo hagan cuando te atacan. Porque es casi la diferencia, como que el otro perdió la chance. El resultado con el que cerramos el primer tiempo de cuál fue Federico. Está ganando el estadio 14 a 12. Está ganando 14 a 12, ya arrancó. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué cobró? Sigue sí, la pelota para el local. Pues... Me parece que es, es un penal. Sí, es un penal para Urlingam. Bola bien tirado. Sale, comunicaciones desde el medio, ya está en el campo de Hurlingham... A resistir. Diferencia de tres. Ahora 15 a 12 el resultado, están encendiendo todas las luces del estadio. Es una cosa que cuando yo era chico, iba al Estadio Centenario Montevideo y me encantaba la tarde en un partido cuando vos veías las columnas que prendían todas las luces y cómo cambiaban, me encantaba. El encendido de las luces, lo mismo en en donde uno haya ido, en River. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bien, bien, bien, se festeja como a un ver, gol A ver, a ver, a ver, a ver si cambian por gol Este ataque que la tiene el 3 Que es un chico muy ágil A ver qué está sucediendo A ver se si juega Gol, golazo 16-12 Diferencia de 4 Diferencia de 4 Muy linda iluminación Lo hace, resaltan todas Todas las bondades de este escenario deportivo Pierde la pelota, la recupera Burlingame, se queda hacia atrás Tranqui, tranqui, le dice Reorganiza el 29 en la mitad de la cancha Están atacando, están asegurando todos los pases El 3 que lo tiene en la esquina Tira, se la ataca después ¿Qué pasó? Sigue la pelota en poder del estadio Sí, la pelota en detalle del estrés, un chico, este y el, 20, el 22, el 25 que ya está, todavía no lo probaron, ahí va, a ver, a ver, a ver, a ver, uh, se la atajó, se la atajó con un rebote. Atajó muy bien el arquero de comunicación y el que, es, pierde, el que pide tiempo es comunicaciones. Es un minuto de tiempo, esto así tal cual sucede también en el, en el futsal. Es si decir, se pide un minuto, charlan. En el futsal, ¿cuántas veces se puede pedir el minuto? ¿Tenés ideas? Dos, dos, dos por veces. equipo. Dos por equipo. Este, acá lo están viendo. En el centro de la cancha. Es un gusto para nosotros, como siempre les decimos, y si usted recién se engancha y recién está viendo esto, y Chumé dice, oh mirá, están pasando Humboldt, es el Estadio de Urlingham que recibe con agrado a la gente de comunicaciones. ¿Quién está ganando? Está ganando el Estadio de Hurlingham. Por 16 tantos a 12, 4 la diferencia, termina en la charla, la pelota, la posesión de la pelota y el ataque es toda responsabilidad del equipo de comunicaciones. y abrimos, ahí dejamos el plano donde se ve completo el ataque de punta a punta se le escapa la pelota la recupera el 23 y de vuelta a ver si el equipo de comunicaciones recupera la concentración es un poco lo que le pedíamos escuchábamos que le pedía al técnico muy bien el arquero de Urlingham dando rebote Ahora somato, volvemos para ahora allá De vuelta para allá El 3, el 3, el 3, 3 Casi mala pierde Se le va Pero eso no es falta No sé Se cruza Gol Gol de comunicaciones 14, 16, 14 Yo pensé que había falta ahí ¿eh? No eh, fue, eh. No, pero como nadie <risa> Nadie dijo nada Nadie protestó Yo dije, bueno Vamos arriba Sigamos por este lado a ver qué pasa, el 3 del estadio. Vamos el deporte amateur, vamos el deporte amateur de Hurlingham. Vamos arriba Hurlingham. Y todos los deportes que tenemos a lo ancho y a lo largo de nuestro distrito. Cantidad de deportistas, de todas las actividades. Está atacando el estadio. No, Viste cómo se revolean. Mirá. Se lo quería llevar para la casa. Se lo quería llevar para la casa pero no es falta, se lo quería llevar para la casa, sí, venía a casa. Vamos a jugarle así. A ver, a ver. Gol. pero cobralo. Cobralo. Es como si supiera protesta. ¿Qué pasa? Ah bueno, un, ¿un qué? A ver. Ah no, la pelota la sigue teniendo Burlingame, el estadio. Vamos, vamos. El 3 con la pelota A ver, encaran entre ellos el 32 también la prueban al, al chico oh, eso. Uh, ¡Otra vez! ¡Muy Por bien 25. el arquero! El arquero muy bien, le tapó entero con el brazo, con la mano Deteniendo una trayectoria de red 16-13 el partido, falta teniendo 24 teniendo la trayectoria para la red, terrible, relato Del señor Marcelo Coban <risa> Y ahí viene, está inspirado, está recuperando la concentración El equipo de comunicaciones que le da vuelta Bien, defiende, Urlingan, la recupera Manotea, otra vez la recupera, otra vez la, recupera, otra vez la tira Gol, se la picó Apenas, apenas, estuvo ahí nomás. Ahí nomás 16-14-2 de diferencia la pelota en posición del estadio que está con la pelota en la mitad de la cancha. Van avanzando, van estudiando, van viendo a ver qué, digo, qué van a hacer. Con cuánta, últimos 23 30... minutos. protestan en el banco y vaya, gol. no otra vez el arquero, que arquerito que tenés, comunicaciones, ojo ojo, ojo, frenalo ya está, la zambullida todos sus zambulles, lo que es eso querías ver deporte querías ver espectáculo, el handball tiene un nivel de roce y de fricción impresionante pero todo con lealtad ustedes vieron que se tiran pero no se matan. Mira no cómo se agarra. Mira, eh, dos le dice el otro. Después lo marca le dice dos, dos veces te vi. Algo. Cambio. 16-14, está la pelota en posesión. Comunicaciones ven, entró otro, entró el 18, hay cambio, van a ver qué hacen. Comunicaciones ha estado en el primer tiempo y sobre el final y ahora también, a ver. En el palo cerrando Comunicaciones está errando por los, unos cuantos ataques y eso después le cuesta. Vamos al estadio, vamos al estadio, estadio ahora. Estadio. Acá están los chicos del estadio con la pelota en la mitad de la cancha. Nosotros estamos disfrutando porque por supuesto venir a estar acá y poder transmitir era algo que queríamos hace muchísimo tiempo y se nos dio y una... le agradecemos la invitación a la gente del equipo de campo, que digo yo, oh, el arquero, está, está terrible el arquero de comunicaciones. ¿eh? Bien, no pasa nada, todavía no se dale, está dale, viendo dale, el dale, marcador, dale. la pelota no se está visitando con la red de ninguno de los dos arcos, en esta oportunidad el estadio se es que ataca con la remera borrabino se podría decir y blanca y comunicaciones amarillo y negro. Después la pelota sigue en poder del estadio. ¿Qué pasó? Se salvó, se salvó. No entendí qué pasó. No entendí qué pasó. Dude, es una cuestión de tiempo. Ah, tienen un tiempo para tirar. Y no lo si, hicieron. No si no tiran tienen que dejar la pelota donde está. Ah, Eso es lo que, te, lo que pasó. Está bien. Bueno, dale. Vamos arriba, adentro. A marcar. Sigue la pelota en poder del estadio. Falta un montón, 20 minutos de juego. Para seguir disfrutando, a ver este gol, no, es bueno el arquero de ellos, eh, de manera de tapar pelota, recupera la pelota, el... Con el ¿no? pie, con el pie, ¿ve? la tiene que dejar donde está, si toca con el pie la tiene que dejar donde está, se tiene que dar el... la tiene que dejar ahí en el pitch. Otra vuelta, 16-14, sigue el partido hasta ahora, a pesar no de hay, todo No es como el fútbol que no. se la puede rebolear, ¿viste? a pesar de todo lo que ustedes vieron todavía no convirtieron ningún gol ninguno de los dos seguimos, seguimos, está interesante aparte teniendo en cuenta el parate largo que ha sufrido esta actividad buen estado de los jugadores, sale el estadio desde atrás sale a velocidad se quiere meter adentro, lo salen a marcar en, con líneas adelantadas se va a jugar la, la tira pero qué reflejos, eh. Mira. ahí está, pumba okay. ¡Oh! Y adentro 19 Se abrió el marcador otra vez Estaba parado 17-14 El estadio arriba La pelota en posición de comunicaciones Último 19 minutos de partido Está ganando le Está ganando el estadio Nosotros nos divertimos Igual que ustedes y disfrutamos De toda esta vuelta del deporte Hace rato que está volviendo Pero el handball era uno de los últimos que quedaba ya Para tener autorización Y por supuesto que esté el público Que está su gente, que esté la gente de Hurlingham, Los vecinos y vecinas Viendo a sus amigos, parientes y demás Jugar este deporte que tanto quieren de deporte amateur Que como dijimos, si vos sacás la cuenta de cuánto deporte, de cuántas actividades Esa materia en la Argentina Después sobre cada actividad decís, bueno, ahí está esta, esta, esta Empezás a ver los equipos Y después los multiplicás por la cantidad de gente que juega En cada equipo, en cada actividad Y te vas a encontrar con una multitud de gente Que necesitaría apoyo, ¿no? ¿Vos qué decir? El arquero de Hurling Se está poniendo como la figura del partido Sí, sí, sí, sí, sí los dos arqueros los dos arqueros. El de Burlingame. El de Burlingame. <risa> nosotros empezamos con el Cargoso, se llama. Le decimos entre nosotros dos. Los dos arqueros con una actuación espectacular. El 3 ah, salvó unos mano a mano. Mira, a ver, esto le tienen una gana. Dice, te quiero embocar. El 22. Dale, dale, dale, dale. Tirale. ¡Gol! ¿O no? ¡No! ¡La, la vuelta! La, la, ¡Terrible! Con la, cara, con la cara se comió un pelotazo Se comió un pelotazo Muy bien el arquero A ver si está bien si sí, se levanta Estamos contentos que se levantó Cámara al medio Esperamos, a ver Tienen que, que saber que te come pelotazo en la un cara Un pelotazo en la, en la cara Siga el juego Comunicaciones avanza sobre el área de Hurlingham Acá tienen en este solo plano toda la cancha La media cancha, mejor dicho El territorio, del estadio de Hurlingham Que tiene que defender Y viene Comunicaciones, tratan de avanzar Se juega 1 al 23 sobre la punta A ver si se la van a tirar a él Tira, gol 17-15, sale rápido Hurlingham Muy buen gol, cruzada la pelota a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no no hubo puntería la pelota se fue afuera sale el arquero de comunicaciones desde atrás, 17-15 17-15 lo estás viendo por la hora de Urlingan Deportes otra vez del streaming de Facebook así que te gustaba el, el handball Decís, ah, bueno, acá tenés handball nosotros también extrañamos. y agradecemos la invitación del equipo del estadio que nos dijeron, che, ¿pueden venir? a ver si ahí ya estamos muy bien el arquero de Úrlingham recupera la pelota Úrlingham sin que pase nada yo dije que no la agarre el otro pibe de amarillo 17, 15 15 minutos de juego ¿estás tranquilo en tu casa? ¿qué estás? ¿qué estás tomando hasta ahora? no sé qué está tomando ¿Qué otra cosa puedes hacer? Que no sea ver Humboldt del estadio. Vamos. Pasándola. Le tiene gana el 28. La revolvió y la perdió. ¿ves? Se la quitaron bien. Bueno, mano a mano con el arquero. Se la cruzan. El arquero de Urlingan espectacular. Se la llevan espectacular, espectacular el arquero de Urlingan. Se viene la contra y está. ¿no? 18 a 15 y la contra fue efectiva Se el... grita doble, se grita doble La contra fue efectiva Y el arquero de Hurlingham en una noche especial Lo ha mostrado hasta este momento Han salvado un montón de jugadas De tiros, de mano a mano A ver de vuelta Bien, está está, está con todo el pibe ¿eh? Ahora se inspiró Mira, toma. Uh. 18-15, el estadio arriba. Diferencia de 3. Diferencia de 3 a favor del estadio. El equipo municipal, nuestro querido distrito de Hurlingham. 88, bien marcado, mala mano, mano, gol contra el palo. Ese jugador, el número 6 de comunicaciones, ya lo hemos visto, es muy buen ejecutante, muy certero. Minuto. Ahora el que pide minuto es el Estadio Surlingham. Faltan 14 minutos para terminar el partido. 14 minutos, eh, dos puntos de, de diferencia. Un arquero de Urlingham muy, muy efectivo. Muy efectivo. Y aparte que se entusiasma, en mano a mano. A mano las ha sacado después es más difícil para los arqueros cuando le tiran a media distancia más o menos bien enfilados sobre los palos bien extremado arriba o abajo, bueno ya es cuestión de, de ellos de, de suerte acá los tenemos de que les toque ya tenemos a nuestros amigos después la próxima vez corremos el ladrito de... ahora no Está. esto te digo el cuadrado del aro no ahí. no que lo corremos no dejarlo ahí no lo corremos la pelota en posesión de urna El técnico se ve que quería ajustar algunas cosas para poder mantener. Y en su mejor opción, agrandar la diferencia que es la opción que tienen ahora. Una defensa muy cerrada, un arquero muy afilado de comunicaciones. Uh, cambiaron el arquero de comunicaciones. Saca jugador, comunicaciones. Eh. Mira, toma. Uh. Ahí nomás, ¿eh? 18-16. Es el resultado a favor del estadio, dos puntos. De diferencia, 12 minutos 57 segundos para terminar el partido. Qué hace. Sí. ¡Bien! Le pegó en el hombro, en el hombro derecho del arquero de Burlingame. Y se la tapó al número 6, que como dijimos, jugador muy efectivo de comunicaciones. La pelota. En manos del estadio. Están buscando de por dónde entran. Una defensa muy armada. Alguien va a descargar. ¿Quién hace la descarga? El 28 tiene ganas. ¡Gol! Un golazo. Un golazo. 19-16. Recupera la diferencia de 3 el estadio. Faltando 12 minutos. A ver, a ver, a ver, a ver. Se la pica al costado. De vuelta. Gol. 19 y 17 Están palo y palo Y hace unos días atrás También tuvimos la gran la gran suerte de poder transmitir boxeo Amater desde acá. Gracias también a la invitación de Lautaro Prado que le mandamos un abrazo, un saludo desde acá. Muy buena esa demostración. Muy bien anda el arquero de, de comunicaciones también, ¿eh? escuchan suenan los tambores que son de la hinchada de Birmingham se le fue bien poder ataca de vuelta ojo un punto 19-18 ahora hay que convertir ¿eh? ahora hay que convertir ¿eh? Muy bien, el arquero de comunicaciones se salvó de una caída. Un punto de diferencia, 19 y 18. 10 minutos, falta para terminar el partido. Pelota en posesión, comunicaciones. No valió. No lo cobró, ¿no? No lo cobró. No fue, no fue tanto. Sigue sí, la diferencia de un gol. Cambio Sigue la pelota. la pelota Sigue para Burlingham, para el local, para el estadio Mirá, viene el arquero Terrible el arquero de comunicaciones muy, bueno. eh. muy bien El 30 con una mano Alzada de 41 La recupera la quiere Falta, tirar. juega, hasta dónde se lo quiere llevar <risa> Y si recién te enganchaste, estás viendo, Humboldt, el estadio. Con comunicaciones, 19-18 a favor del equipo de Hurlingham. Gol, brazo, 20. Bueno, respiramos. Se mantienen dos tantos de diferencia como en todo el partido de promedio. A ver qué hace comunicaciones, ahí viene con todo. Pelota de Hurlingham, no pasó nada, con el ataque 7 minutos... Para terminar el partido La gente entra y sale de la transmisión eh, ¿Qué les pero es que está bien, gente. Pero está bien, si es así, ¿qué, qué, ¿qué van a hacer? ¿Qué están viendo? ¿Boca River? ¿Están viendo? Mirá el estadio con comunicación ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va Boca River? Calculo que sigue 2-0 ganando a River ¿Cómo que calculo? No sé, yo estoy trabajando a ver, a ver. Ajá, a ver me parece que a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uh, oh, oh, oh, oh, pimba Gol, ¡Gol! 21-18 Se sacó las ganas, el 39 Se sacó las ganas Gol Al ángulo 21-19, sigue la diferencia de dos a favor del estadio Algo anota, el... algo anota el juez Y anota en un papelito Me acordé que antes de ir a casa Tengo que ir a comprar sal, pan Y algo para hacer una salsa. Dale, sigue, vamos, vamos, vamos arriba A ver, a ver, a ver, ahí Uff, ¿qué cobran? Sigue la pelota En posesión del estadio hace cuánto que no estábamos a esta hora de la noche con noche con las luces prendidas desde acá transmitiendo desde el estadio del micro estadio en la avenida pedro díaz 1550 el arquero muy bueno muy bueno el arquero a ver muy bien los dos arqueros están los dos arqueros están a full están sacando de todo que Hay otro partido después no. Hasta sí. las 10 de la noche hay partido ahí. De, ¿De, plan de cosa? Esta, esta es la primera. Ah, después Además viene la, de la... De categoría. Ah, está bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Nada. Me parece que. A ver. Parece que la pelota sigue en posesión de sí, de comunicaciones. Faltan 5 minutos. Va 21-19. Dos goles de diferencia. A ver qué hacen. Tiran. ¡Upa! No pasó nada. Una jornada de handball El 38 tira de la desvía afuera. Y tira el cartel de Maradona. Imperdonable. Imperdonable. <risa> lo paran enseguida enderezan el cartel de Dios noche de handball a full yo recién me entero que jugaban más cosa que me alegra mucho por eso cada vez más gente en la, en la, en la tribuna de, de Burlingame, claro porque van jugando distintas categorías yo veía gente calentando allá arriba ve que ven gente calentando y yo decía ¿qué están así y yo decía están acá a ver a ver a ver a ver a ver si estiramos la diferencia dale dale dale dale si no tienes ganas gol viste viste 22 y 19 otra vez el 39 sacándose las ganas y mostrando su experiencia últimos cuatro minutos últimos cuatro minutos nosotros nos divertimos muchísimo porque, lentamente, vamos aprendiendo algunas cosas de Humboldt, lentamente, somos medios lentos, ¿qué le va a hacer? La cuestión es venir y poner la cámara y estar cerca, estar cerca de las vecinas y vecinos de Birmingham en este tipo de actividades, por ejemplo, y seguirlos, y bueno, ya iremos aprendiendo. No sabíamos que era un deporte de tanto contacto, eso no lo sabíamos, bueno sí, ya lo habíamos transmitido al principio, pero desde un primer momento nos sorprendió que se agarran de la remera, se revolean. Falta que hagan un paquetito, lo metan a bolsa y se lo lleven a la casa, pues terrible. como Pero como se nota cuando es parte de la acción de juego, ¿no? que no es mala leche, sino que es parte de la, parte de la acción de juego. Exacto. El 41 la pelota en posición del Estadio La Cruza, con seguridad toma la pelota en un tiempo, nadie da rebote, este justo, para que balas Marcelo? El 49 tiene un amor propio, tira la pelota afuera. Tiene un amor propio de 39. No se la vas a sacar así nomás. Eh. Faltan dos minutos, 23. Y van 22-19. Ese es el resultado a favor del estadio de Birmingham. ¡Pumba! hoy Cambio por gol, 23-19, agrandó la brecha. Se le el aire, va tirando, no la puede recuperar, la toma de vuelta, lo marcan, no lo dejan hacer nada. Se lo llevó a la casa, le dice venir. Me mato de la risa. Me mato de la risa. Acá tenés a los chicos, mi mató, no, lo agarró, y dijo, vení, venite conmigo, vení. Malo, pero lo, pero lo agarró, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, tremendo, tremendo para mí es una situación muy divertida de <ríe> sí, ver. La verdad que sí. Acá están charlando ellos, acá están charlando los otros chicos. También nos no, mostramos muy, muy bueno. la gente de del Club Comunicaciones de Capital Federal. Acá están nuestros queridos amigos, vecinos de acá, lo vuelvo a decir, el deporte amateur es lo más en Argentina. Y le vuelvo a decir para que la gente saque la cuenta. Cuenten cuántas actividades amateur hay y ustedes conocen. Después de esas actividades, cada una desgrane la cantidad de equipos. Después de la cantidad de equipos que hay, hombres y mujeres, y más o menos calculen cuántas personas están jugando. Y, y después las distintas categorías, sí, según sí. la edad. Es una multitud de gente en Argentina practicando deportes amateur. Una multitud. Con la pelota comunicaciones tratando de aportar la brecha, pero el arquero de Hurlingan está a full. Está full. Es el hombre de la araña. Viste que agarra toda la pelota. Último, último un minuto, un minuto y medio. Un minuto 32 es lo que falta. Epa. La pelota de vuelta. A ver qué hace. Comunicaciones. Intenta ir rápido por la punta. Desde hoy intentó por ahí. 23-20. 23-20. Un minuto. 08 0.7. Burlingame con la pelota. Se la juegan individual. Gol. Golazo. Gol. Gol que sirve porque estamos en los últimos 55 segundos. Burlingan saca ventaja de 4. Yo creo que.. Claro, Ahí está, viene claro, claro. el arquero. Yo creo que ya estamos, ¿eh? 45 segundos, no creo que esto es, no es como el futsal. Esto es, vos tener la pelota en la mano, no se la puedes dar a tu a otro rival. No. Así que, 35 segundos, volvió la hora de Urlingan con el Humble y volvió el Humble a ganar. Así mirá, que podemos seguir viniendo, ¡qué bien! 25-20, lo estás viendo, este. Porque si pierden, estadio... nos sacan. Estás viendo, estás viendo este triunfo del estadio por la hora de Hurlingham Deportes a través del streaming de Facebook. El Facebook. El Facebook. Faltan ocho. Si termina, 6, se saludan. Se saludan. Claro, el estadio 25 a 20. Muchas gracias por estar del otro lado. Esta fue nuestra vuelta de handball y lo viviste, lo sentiste, lo disfrutaste por la hora de Hurlingham. <risa> Bueno, gente, gracias por estar ahí. Este, es un gusto muy grande para nosotros poder estar acá presentes, acompañando en este estadio, acompañando a las chicos de Humboldt. Este, y arrancaron eh, con un triunfo 25 a 20. Muy buen equipo de comunicaciones. Destacamos sus arqueros. El número 78 que está ahí. Por allá, ¿dónde está el chico de Burling? Allá se metió en el... Ah, no. Y se metió en los vestuarios Nosotros nos vamos Hasta otra oportunidad Vamos a poner al público Allá del estadio La gente que acompaña Nos vemos en la próxima gente Buenas tardes ¿eh?